desde la, la otra cuestión, yo por ejemplo, eh, convido a los docentes porque hay una cosa que tengo muy claro, que para ser educador en sexualidad, eh, primero tenés que interpelarte vos, ¿no? ¿Qué te pasa vos con cada una de las cosas? Y que no podés trabajar desde eh, tu, tu emocionar para enseñar al otro desde un espacio que no es sano. Si no podés enseñar desde, desde lo sano, tenés que correrte de ese espacio. Entonces, lo primero que tenés que hacer es eso, interpelarte. Porque la educación sexual, la palabra sex, tiene una connotación tan genital, y, es, y genital no desde el placer, porque debe ser desde el dolor, o desde el pecado, desde la culpa de algo que no se debe decir, es solamente porque no se ha entendido. Es decir, porque no se ha entendido que no estaríamos vivos sin sexualidad que vos y yo estamos hablando gracias a eso, ¿no? Que la vida es sexualidad. Entonces, es no entender la vida, negar la sexualidad.